Hola a todos y bienvenidos a, a ver si quedamos. Hoy os traemos un vídeo hablando de la jena. Yo sé que tras este vídeo y <ríe> y también el vídeo de cómo cortarse el pelo en casa siguiendo el método de Brad Mondo ahora mismo las peluqueras me odian bastante pero bueno, no pasa nada a ver, el caso es que yo llevo utilizando henna desde que tengo 16 años no la he estado utilizando constantemente tuve una temporada, un par de años que sí que la estuve utilizando en mi adolescencia y eh, ahora he vuelto a retomarlo ¿Qué es la henna? pensamos que la jena es una especie de barro o algo así no, nada más lejos de la, de la realidad la jena es una planta que su nombre es este y sí que es verdad que luego a la hora de aplicarlo cuando hacemos la mezcla con el agua y demás pues tiene una consistencia de barro pero es una planta tenemos esos colores de jena y sin embargo podemos hacer mezclas para crear nuestros colores yo estuve bastante tiempo utilizando eh, mitad henna mitad cassia para conseguir un tono naranja y lo mezclaba con el amla ahora mismo llevo una serie de aplicaciones que solamente estoy utilizando henna con amla la henna a diferencia de los tintes químicos lo que hace es eh, adherirse a la cutícula del cabello engrosándola por esa razón no es posible decolorar con jena. Si tu cabello es un castaño medio, castaño oscuro, no vas a conseguir un tono pelirrojo. Si eres rubia, sí. Eh, si lo tienes negro vas a conseguir reflejos en el sol, eh, caobas, pero reflejos. vale. En ningún momento vas a conseguir este tono de pelo. ¿Por qué yo he conseguido este tono de pelo? Porque mi cabello es castaño medio, medio tirando oscuro. Eh, bueno, de por sí mi cabello es bastante brizo bastante rojizo de manera natural además eh, debajo llevo tintes sin embargo como veis aquí me lo estoy empezando a echar la ajena sin tinte entonces pues tengo corte tengo que ver a ver que me voy a ir haciendo, igual voy manteniendo con jena y pues cada seis meses me echo hecho tinte para unificar pero sí que es verdad que me gusta el pelo un poquito más claro, no, no el castaño que tengo pues sí bastante blanca y me apaga, me come muchísimo y no me, no me agrada ¿Qué conseguimos con la jena? Que nuestro pelo esté más brillante, eh, que nos proteja del sol conseguimos volumen, al recubrir el cabello conseguimos que nuestro pelo eh, se fortalezca, esté más fuerte lo bueno de la henna, sobre todo si lo estás, si estás utilizando henna en un cabello virgen, es que el efecto raíz apenas se nota. Eh, suele ser una, una manera de teñir bastante progresiva, bastante natural, entonces no te va a pasar lo que me está pasando a mí aquí actualmente. Os voy a dejar un maravilloso tip para que no os pase como a mí. Si tenéis un mechón, la manera más eh, eficaz de que os quede bastante integrado y que no se vea ese naranja diferente al resto del cabello, es teñiros normalmente con vuestra jena y después tenéis que hacer una segunda aplicación en esos mechones en concreto, mezclando jena con índigo. El amla es una planta india que tiene unos frutos como grosellas y que es muy rica en vitamina C. El AMLA se recomienda pues tanto para cuidar la piel como el cabello. El AMLA tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. ¿Qué aporta el AMLA al cabello? El AMLA tiene unas propiedades exfoliantes antibacterianas. Entonces lo que hace es que tengas un cuero cabelludo pues, más sano, más limpio. De hecho hay muchos eh, champús naturales eh, que se basan en el AMLA. Fortalece el cabello y... Lo estimula, eh, por lo que se entiende que el cabello crece más. Como el AMLA tiene ese efecto esfoliante, si lleváis henna en el cabello, no os recomendaría utilizarlo a modo de cataplasmas o de champú, porque igual os va a arrastrar un poco el color de la henna, aunque la henna es muy muy muy resistente, ¿vale? Os he comentado que el AMLA tiene mucha vitamina C. ¿Cómo se prepara la henna? tenéis varias opciones, ¿vale? y lo mejor que podéis hacer es macerarla durante unas 8 horas con algún ácido, Dios mío de mi vida, o sea, estoy yo fina vale, yo he estado utilizando zumo de limón vinagre, hay gente que utiliza vino sin embargo, ahora como estoy utilizando amla utilizo amla en vez de utilizar estos cítricos ¿Por qué se hace esto? Porque eh, lo que tiñe es unas moléculas que están dentro de la hoja de la de ajena. Eh, para ello eh, hay que romper el pH de, de esta hoja para que libere esas moléculas que son luego las que se van a, eh, pues a pegar a nuestro cabello. Vamos a comenzar con la mezcla. Como vamos a utilizar amla y no cualquier otro cítrico, vamos a mezclar tres partes de henna por una de amla. Súper importante no utilizar ningún utensilio metálico, siempre madera y o cristal. Una vez tengamos la mezcla de henna y amla, vamos a echarle agua, agua a temperatura ambiente hasta que esté toda la mezcla pues, con esa textura tipo barro que conocemos. La jena no se puede secar, si se seca deja de teñir, por lo que tendrá que estar macerándose bien tapada. La jena va a tardar en macerarse alrededor de unas 8 horas. Esto dependerá también de la época del año en la que estemos y del clima en el que nos encontremos. Estuve mucho tiempo haciendo mezclas de jena con aceites vegetales, como puede ser yoyoba, argán, aceite de oliva, de coco... Pero, aunque me dejaba el cabello muy brillante, y muy, muy sano, el color no era tan intenso como a mí me gustaría. Esto se debe a que eh, los aceites lo que hacen es impedir que la molécula se enganche bien en la queratina del cabello, por lo que dificulta que la ajena tiña. Sin embargo actualmente estoy utilizando aceites esenciales que por un lado eh, hacen que el aroma sea mucho más agradable a la hora de aplicarlo, aunque, ojo, a mí el aroma de la ajena no me desagrada para nada, es muy natural, muy verde. Los aceites esenciales además ayudan a, a revelar el pigmento y por otro lado, por ejemplo, el romero tiene propiedades beneficiosas para nuestro cuero cabelludo. También podéis utilizar aceite de árbol de té si tenéis el cuero cabelludo muy graso, hay muchísimas opciones una vez tengamos esa mezcla hecha lo que tenemos que hacer es tener el cabello limpio antes de aplicarlo yo lo tenía limpio y seco algunas veces he tenido el pelo húmedo y no ha pasado absolutamente nada lo que hago es ir mechón a mechón me protejo eso sí siempre eh, con vaselina eh, los bordes para no, porque tiñe o sea no sé si se verá pero tengo el cuero cabelludo un poco teñido ahora mismo y me voy haciendo pues rollitos hasta que se queda todo bien empastadito y tenemos que luego taparnos la jena porque la jena no se puede secar si se seca deja de teñir solamente tiñe cuando está húmeda muy importante por eso me pongo fil transparente puedes utilizar alguna bolsa gorro de ducha el gorro de ducha, a mí es que como que me queda grande, muy raro, tengo que buscar alguna otra opción eh, pues un poquito mejor para el medio ambiente que no utilizar film transparente. Pero bueno, investigaré y si encuentro alguna cosilla así chula, os lo diré. Y en este caso yo me voy a dormir, pero no os lo recomiendo porque pesa mucho. Lo que pasa es que por mis horarios y demás no podía estar hoy con, toda, con la ajena durante 4 horas. 6 horas alguna vez he estado era demasiado cuando nos vayamos a quitar la ajena, eh, lo, que que, lo que yo suelo hacer es darme dos veces con champú y dos veces con mascarilla para que salga todo porque si no puede quedar residuo y la verdad es que no es difícil eh, las jenas que he estado utilizando no me suelen manchar he estado utilizando esta que compré en amazon para probarla pero normalmente suelo comprar la gena caddy en la tiendecita esta local de pinto que os hablamos en un vídeo maravilloso que os vamos a dejar por aquí vale en este vídeo y bueno quería probar otras opciones y otras jenas la gena no se ve el color real hasta que no pasan 48 horas y tenemos que estar 48 horas sin volvernos a lavar el cabello. Vamos a quitarnos la mezcla. He utilizado el gorro para que se quedase mejor el calor, aunque ya nuestra cabeza ya tiene una temperatura que hace que la jena siga caliente y no pasa absolutamente nada. Pues me acabo de quitar la toalla porque me toque secar el pelo. Eh, creo que ha cogido. A ver, yo ya de por sí tengo este color de pelo, entonces. Pero creo que ha cogido intensidad. Y, y bueno, la raíz, pues yo creo que está un poquito. Parece que está más unificada con, con el resto del pelo. Porque claro, yo antes, eh, como me teñía. Ahora estoy intentando no teñirme, solamente utilizar jena, A ver qué tal. Entonces como lo tengo que secar voy a desenredarlo con mucho cuidado porque está húmedo, ¿vale? Aunque me lo peiné antes de aplicarme la ajena, Ah, mira, se desenreda bien. ¡Vamos a secarlo! Creo que para hacer un pelo mmm, extremadamente seco, realizado, sin brillo con alisados, con tintes mm. se ve brillante y bonito Ahora sí, me gustaría contaros una cosa. He estado probando también la jena de las. Esa pastilla de las lleva jena y también lleva, creo que es manteca de karité. O si no es manteca de karité, es manteca de coco. Ahora mismo no me acuerdo. Entonces, el color yo he notado que a lo mejor no es tan intenso como la jena jena. Eh, pero claro, sí que es verdad que te nutre bastante. ¿Qué pasa? Esa jena... Eh, se me hace como pelotitas, ¿no? no es tan barro, líquido como estas otras genas que he estado probando y ensucia muchísimo más me gusta mucho esa jena, cómo huele, te deja el pelo muy bonito la verdad pero la aplicación... me gustaría ahora hablaros de las mascarillas de jena a veces vemos que nuestro cabello necesita un chute de hidratación, revivir el tono y para ello están fenomenal estas mascarillas. Cómo se hace o bien eh, mezclamos mitad jena, mitad mascarilla y esa mezcla nos la aplicamos en el cabello, estamos eh, un par de horas con ella y ya estaría. También podemos hacer una mezcla de las jenas con aceites vegetales o bien si tenemos por casa con eh, manteca de karité y manteca de cacao. Así es como lo hice yo la última vez, porque he estado haciendo algunos champús naturales y la verdad es que me encantó el resultado. Era muy parecido al acabado de la jena de las. Os comento una cosa muy importante, vale. La jena no es para todo el mundo. Es decir, eh, si tú estás constantemente cambiándote el cabello de color eh, si te gusta, no sé, o sea, es eso. Si te gusta cambiar, eh, si te gusta teñirte, si te gusta hacerte mechas y demás, no te recomiendo la jena. Eh, la jena con los tintes químicos muchas veces puede causar eh, reacción y acabar pues, con el pelo verde o azul. <risa> eh, la jena es, pues, eso, básicamente casi imposible quitar del cabello. Entonces solamente lo recomiendo eh, si tienes el cabello virgen y te gusta, y te gusta este color o eh, si utilizas tintes y vas combinando con la henna para pues, a, aprovecharte de los beneficios de la henna ¿no? e intensificar el color del tinte y bueno pues cuidarlo un poco eh, pero mmm, si estás con tonos pues eso, cobres caobas mmm, chocolates vale, tonos muy cálidos porque como he dicho antes es básicamente imposible sacarlo entonces solamente se lo recomiendo a las personas que tengan claro que quieren ser pelirrojas <risa> o con esos tonos Brian cariño ¿quieres dejar de dar vueltecitas mi amor? que no paras te subes Ven, arriba Ahora tengo un perrito aquí, que quiere cotillear por la ventana él. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Por favor, peluqueras, no me odiéis. Si os ha gustado, suscribiros, darle al like, darle a la campanita para no perderos ninguna notificación. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, que os las dejamos por aquí abajo en la cajita de información, como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo y a ver si quedamos.